Hola, hola, buen día, bienvenidos a una nueva edición de Al Día, el informativo de la televisión universitaria TUM. Estamos arrancando una nueva jornada, esta jornada del día miércoles 15 de noviembre, eh, no, 16 de noviembre, ya estamos... A mitad de mes de este anteúltimo mes del año, nosotros aquí con todo el equipo trabajando para llevarte las informaciones, las noticias que surgen aquí del ámbito universitario y por supuesto compartimos lo que sucede en la sociedad. Así que vamos a ir... Desandando este trayecto informativo de una hora que tenemos por delante, quédate con nosotros y podés ingresar en transmedia.unam.do.ar, la página web donde ves los contenidos, nos ves en vivo a través de streaming y tenés las opciones de las redes sociales también si nos querés seguir, si querés sumarte a esta comunidad informativa, tenés eh, TV en vivo, tenés los canales de aire de cable y tenés las redes Instagram. Facebook y el canal de YouTube para poder sumarte entonces a la televisión universitaria. Hacemos una pequeña pausa y ya venimos. Regreso aquí en el informativo al día y vamos a hablar ahora de una peli que se está por estrenar eh, a nivel nacional se trata de una producción que tuvo base aquí en la provincia de Misiones. Ha sido desarrollado todo el, el rodaje aquí en nuestra provincia, en Puerto Esperanza y también en otros puntos. Eh, y lo tenemos aquí a uno de los actores de esta película que se llama El hombre inconcluso. Lo tenemos a Mariano Bernachea que nos vino a visitar y a contarnos un poco de qué se trata porque ya están ante las puertas de la, del estreno de esta peli. Así que, eh, bueno, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien. Todo bien. bien? Acá bueno, bien. un gusto tenerte y gracias por tu tiempo. Y, y bueno, comentarnos un poquito para los que no estamos tan al tanto de esto. Bueno, eh, yo estoy muy entusiasmado porque, por el estilo de película que es. Eh, primero porque involucra a sí. muchos actores misioneros. Uh -huh. eh, muchos misioneros involucrados, no solo adelante de cámara, sino atrás de cámara. Eh, esta es una película que se estrena ahora, la semana que viene, el 24, 24 de noviembre. Ya, ya va a estar en, en salas de todo el país, porque el, el, el estreno es a nivel nacional, Ajá. ya que estuvo involucrada eh, una productora, Sar, Sarlec Producciones, sí. que es de Buenos Aires, junto con eh, productora de La Tierra acá a, a nivel local. Y es, eh, estoy entusiasmado por el estilo de película que es, que es un policial. Y es un policial, uh -huh. es, eh, es un policial eh, argentino eh, por las características que tiene que, es, que, uh -huh. que, que sí, que indudablemente transcurre en nuestro país. Si bien es una ficción, si bien claro. el lugar es ficción, pero, pero tiene claro, una impronta tiene, muy muy claro, muy argentina tiene tintes de, de lo que ocurre en nuestra realidad sí sí sí uh -huh. sí y, se, y, y lo lindo también de esta película es que eh, aprovecha lo lo que es el entorno misionero pero sin querer mostrar el entorno Ajá. misionero o sea no es una película con ese espíritu claro. es una es, esto es un es un policial sí. Que busca contar un, un, un. caso que sucede en un pueblo, uh -huh. que pasan cosas raras en ese uh -huh. pueblo, todos los personajes del pueblo eh, tienen, tienen eh, secretos que uh -huh. ocultar, ¿viste? Es, es un ambiente medio extraño. y que no busca, no hace centro. Uh -huh. en el cliché del paisaje misionero, uh -huh. el monte. No, no, no uh -huh. pasa por ahí. Pero sí se muestra. O sea, uh -huh. es, es, es una excusa o es un marco eh, que, que, que engloba la historia, que la, sí. la recontra enriquece, uh -huh. ¿viste? sin buscar ese sí. Mariano, contanos sí. cómo, eh, cómo es tu carrera, tu trayectoria, vos sos actor, ¿desde Soy hace actor cuánto? desde hace 20 años, uh -huh. hace, sí, 20 años que empecé con esto, eh, empecé con un taller de teatro en el 2002, eh, por una inquietud que tenía, de ahí eh, formamos un grupo de teatro, eh, Abrimos una sala, después... ¿Eso eh, acá en Misiones o, o te moviste por alguna...? Siempre acá en Misiones, sí. siempre, siempre me centré, en mi actividad se centró acá en Misiones uh -huh. y a lo largo de mi trayectoria hice de todo, hice teatro, cine, televisión, publicidad, cosas que no sé cómo catalogarlas porque aparecen <risa> en internet, sí. entonces ¿viste? Bueno, eh, sí. hice miniseries... Todo suma que... la experiencia de actor todo, todo suma, y, bueno, y a eso las capacitaciones que sí. fui haciendo a medida que, que me fui desarrollando... Eh, cuánto taller podía entrar, cuánta capacitación, ¿no? capacitación podía hacer la CIA. Uh -huh. Y eh, lo lindo de acá del medio es que uno aprende actuando. Claro. ¿viste? Por ahí que es distinto a otros lugares, Buenos Aires se me ocurre, donde vos eh, entrás, eh, haces un curso de actuación, haces una carrera claro. de actuación y hasta que pisás un escenario para actuar, pueden pasar muchos años. Acá, claro. acá arrancás desde... Casi, casi que desde el comienzo ya te subí Ajá. a la tabla y ya sabes lo que, lo que es la actividad. ¿Cómo llega esta oportunidad de hacer la peli? Bueno, a eso le, le estoy muy agradecido a la gente de Misiones Casting: eh, Ana Luz Casten, Matías, eh, bueno, eh, Mati, Jessica, eh, Mati Juanyú. Eh, que, que siempre, siempre están pensando en mí para convocarme a los proyectos. Así que yo estoy muy, muy, muy, muy agradecido con ellos porque, porque bueno, ellos proponen. Ahí yo voy al casting y después el director de, de cada proyecto es el que, si das, uh -huh. el que te eliges y si das para el personaje claro, o no. Para el perfil que están Pero buscando. la primera sí. puerta es la castinera. Sí. Es la que dice, mira, cuento con estos actores. Claro que pueden servir para tu personaje. Y bueno, después ya depende de uno en el claro, casting, sí, sí. pero bueno, es, así que gracias Misiones Casting. <risa> Contanos un poquito, Mariano, eh, bueno, sin spoilear la película, pero eh, tu personaje más o menos, bueno. en qué consiste, y la locación, las locaciones, donde estuvieron grabando. Bueno, mi personaje es el duro del pueblo. Eh, eh, Esto se... Eh, que como todos los personajes tienen, tienen un secreto en, sí. en este... No es un secreto, sino que es una cuestión que no, eh, una cuestión pendiente. Sí. En el caso de mi personaje, es con una cuestión pendiente con su mujer, que viene de otro lado, o sea, se separó, vino a este pueblo. Eh, y entonces no, no, ni, ni quiere tocar ese tema. ¿viste? Pero bueno, en la película se plantea esto. Y, eh, y como en el, en el pueblo, ¿qué sucede? Ocurre un asesinato. ¿viste? Entonces viene un investigador a ver qué pasa. Eh, y como todos los personajes, eh, mi personaje es uno más de los sospechosos. Del, así que, bueno, ahí empiezan los interrogatorios, sí. las averiguaciones. Eh, así que, eh, bueno, no sé qué otra cosa me ibas a preguntar? ¿Cómo fue el proceso de grabación y, y dónde? Ah, o sea, bueno, eh, las locaciones se hicieron mm. más que nada en la zona de libertad y banda. Eh, fue. Fue migrando ahí, sí. pero se hizo base en, en esas dos... Al norte de la provincia. Al norte de la provincia, uh -huh. exactamente. Y sí. bueno, el proceso de grabación, ¿fueron muchas horas? ¿cómo, ¿Cuánto tiempo les llevó también hacer todo esto? Bueno, eso es lo que a mí me gusta destacar de, lo, de los equipos profesionales. Sí. Destaco, el, la productora de Buenos Aires, Arlec, y eh, Cooperativa de la Tierra, que es productora de la Tierra de acá de Misiones, porque son sumamente profesionales, o sea, no, no, no hace falta ni siquiera aclararlo, vos te das cuenta cómo trabajan. Eh, se cumple a rajatabla el, el, el cronograma de grabación, que eso es importantísimo para el actor, porque eh, entonces vos sabés, vos sabés cuándo entrás a grabar, sabés cuánto tiempo vas a grabar, sabés eh, que termina la jornada. Eh, Obviamente pueden haber imprevistos, ¿viste? Pero pero está, está bien que, que haya un cronograma bien claro. definido que te citen a esa hora y que alrededor de esa hora empieces a grabar tu escena. Eso habla del profesionalismo que, que tienen estos dos equipos que impresionante como cómo, cómo trabajan y el nivel, o sea, el nivel que hay acá en la provincia para hacer este tipo de producciones. Sí. Se lo ve. O, o sea, sea se, sí, ve, se ve en el... Sí, estuvimos mirando el tráiler está, la verdad, muy interesante, muy lindo. Aparte con actores, compartiste... A, actores de primer nivel. Ah, claro, de sí. primera línea que estuviste sí, sí, sí. compartiendo ahí. Y contanos un poquito, ¿es tu primera película o ya hiciste...? No, no. esta es la cuarta. Eh, ya es la segunda película que estoy con Víctor Laplace, por Ajá. ejemplo. Eh, pero sí es la primera que estoy con los otros, con el, este es Nicolás Pauls, Ajá. que es el hermano de Gastón Paul, Gastón Rico. sí. Eh, ahí estoy, eh, Santa María, ella también es de Buenos Aires uh -huh. eh, bueno la, la mayoría de los actores principales son de ¿Sí? allá eh, y que es lógico digamos porque la productora que es la eh, guión y dirección es a cargo de Martínez Bertilotti uh -huh. eh, y ellos vienen con esa idea a hacer esta película y obviamente ellos ya tienen sus, sus, sus actores para, para desarrollar la historia y después Queda todo todo lo, lo que complementa a la claro. historia, que de ahí es de donde se nutren de, de acá de la provincia. Uh -huh. Y eh, el, lo que yo estoy contentísimo es que queda demostrado que acá en la provincia estamos a la altura de un proyecto de este nivel. Qué bueno, qué o sea, bueno. ¿por Eso porque, justamente porque... te iba a preguntar cómo, cómo está yendo el desarrollo de todas las producciones de acá, ¿no? Que, que tuvieron un crecimiento importantísimo estos últimos años. Tanto desde lo técnico sí. como desde, desde lo humano. Sí. Eh, Está, ya que, ya quedó demostrado hace ya un tiempo. Uh -huh. Esto es una muestra más de que, de que estamos a la altura, estamos a la altura. Bueno, y este contexto también favorable que últimamente se está presentando de que aprobaron la prórroga de los de los uh, eh, fondos sí, para eso la fue cultura, eh, digo, es un apoyo importantísimo. Sí, la sí, esta sí, área. sí, porque la mayoría sí. de las de las producciones audiovisuales se basan, a, se basan en eso. a nivel sí. nacional muchas veces dependen uh -huh. de, para de esos fondos para, para ser realizadas. Uh -huh. Eh, sin ir más lejos las producciones de Darín por ejemplo la mayoría cuenta con, con apoyo con apoyo del Inca eh, si, si bien no son al 100% pero 50, 60, 40% que ya es muchísimo ya sí. es muchísimo para, para, para alivianar el, lo, la, la, la adquisición de fondos para la, la realización de estos proyectos así que que se haya prorrogado por varias décadas más es es un alivio es un alivio es, es un una un gran, gran noticia eh. una gran noticia para el sector porque eh, bueno, eh. sabemos que, que vamos a seguir por este camino de, de producciones bueno Mariano, sí. te agradecemos un montón bueno tu gracias visita, a y recordamos entonces el 24 de noviembre a partir del 24 de noviembre estreno nacional el hombre inconcluso la, el hombre inconcluso así que bueno, eh, para todos que los que les gusta el género policial es un policial sí, hecho, hecho, hecho por argentinos y por De primer ideas. nivel. Y por, y, y, bueno, muchas por gracias, Mariano. Gracias. Compartimos una pequeña pausa en el día y ya seguimos con más. Recordá que puedes ingresar en transmedia.unam.deo.ar. Bueno, muchas gracias. Gracias. aquí en el Día, el informativo y vamos a hablar ahora de un tema que tiene que ver con la salud tiene que ver con eh, el Día de la Diabetes eh, se recuerda a esto a nivel nacional, ¿no? Mundial A nivel mundial, el Día de la Diabetes eh, prevención, concientización un tema sin duda que a toda la población alcanza, es una enfermedad muy silenciosa y hay que estar atentos a los síntomas, si no conocemos hay que enterarnos de qué se trata. Y bueno, lo tenemos eh, a Miguel Martínez para hablar acerca de este tema, eh, que es justamente entendido en la materia, tiene gran expertise en esta materia, eh, así que bueno, lo convocamos para el día de hoy. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, solamente aclararte que en realidad mi, mi función de enfermero uh -huh. pasa más por el cuidado del paciente y de las complicaciones y la, y la prevención en cuanto a la educación. Pero uh -huh. bueno, los expertos sí. más renombrados en esto y más profundo en esto son los eh, médicos especialistas diabetólogos, uh -huh. digamos. Sí, Pero sí. bueno, es más sola aclaración. Sí. Como decía, el, el 14 de noviembre es un día que se tomó a nivel mundial. Eh, a través de la Federación Internacional de Diabetes, propuso a la OMS y bueno, la OMS la tomó, después la ONU a través de a partir de 1990 aproximadamente, eso cobró fuerza eh, debido al, al, al, al percatarse de que el, el número de diabéticos en el mundo crecía eh, enormemente, entonces una manera de llamar la atención, de concientizar a la población, eh, respecto a las medidas preventivas, eh, también informar sobre las complicaciones que trae esta, esta, este flagelo, este, y bueno, eso fue cobrando vida y, y hoy por hoy en todo el mundo, en más de 160 países, el 14 de noviembre se toma como un día, una jornada de concienciación de la población, y bueno, este la Argentina no está aparte de eso, claro. Misiones tampoco. Sí. Así que paso el chivo de que este viernes 18 a 20 horas se realiza en la Plaza Seca y en la Costanera, la jornada principal, digamos que se organiza todos los años en la provincia, encabezada, motorizada principalmente por la doctora Elizabeth Méndez, que es una de las prestigiosas diabetólogas que tenemos en la provincia, pero donde participan varias instituciones, IPS, Ministerio de Salud Pública y otras organizaciones, haciendo diferentes actividades, todo buscando llamar la atención a las personas sobre sobre este, este problema sí. que causa mucho. Antes de comenzar el, el bloque te hice un comentario de la alimentación que tenemos, eh, los alimentos ultraprocesados, vos me, me marcabas otros factores. ¿Qué otros factores intervienen para el desarrollo de esta enfermedad de la diabetes? Sí, bueno, este el, el, los últimos estudios marcan de que sin duda la, la genética juega un papel importante en esto, Ajá. ¿no? como otras patologías pero es también está, está comprobándose de que eh, si bien la, la genética puede formar parte de una predisposición digamos, en, tu, en tu persona, el hecho de que a eso le sumes una escasa actividad física, uh -huh. este, le sumes una dieta no muy adecuada, que sería muy rica en grasas y, y azúcares, uh -huh. este, eso indefectiblemente va a terminar provocándote, eh, desarrollando la enfermedad de la diabetes. en Visto de otro lado, lo que hay que tomar como medida preventiva sería este, una dieta baja en calorías, baja en azúcares, ¿sí? refinada y baja en grasas, eh, una actividad física que acompañe. Sí. Y actividad física, no estamos hablando de, de ir al gimnasio sí o sí, sino una simple caminata de 30 minutos por día, que después se puede ir aumentando, este, está comprobado de que disminuye las posibilidades de desarrollar la diabetes y a los ya diabéticos les mejora la calidad de vida en el sentido de que necesita eh, incorporar menos medicamentos para llevar una vida lo más normal posible, porque también esto hay que remarcar, que el diabético, si bien tiene una patología que lo va a acompañar hasta hoy por hoy, porque la ciencia avanza, sí. El resto de su vida, probablemente, este, no implica de que tenga que vivir deprimido y, y acongojado porque es diabético. Puede llevar una vida totalmente normal. Claro. Es más, el tratamiento inicial de los diabéticos no es los hipoglucementes orales, como son las pastillas, ¿no? ni la insulina en sí. El tratamiento inicial es dieta uh -huh. y ejercicio. Uh -huh. este, cuando eso no está presente, que en la mayoría de los casos, lamentablemente, este, el médico se ve obligado a incorporar, eh, los medicamentos para poder reducir el nivel de glucemia, que es lo que causa complicaciones severas claro. a corto, mediano y largo plazo ¿no? mm -hmm. en todas las personas, ¿no? Bueno, si bien vos marcabas que no sos especialista en diabetes, pero bueno, estamos hablando del tema, ¿cómo darnos cuenta de los primeros síntomas o, o cómo estar atento a eso que nos indica que algo está funcionando mal? Sí, primero marcar que eh, hay una clasificación de la diabetes sí. y para, para no complicar a la, a la audiencia, podríamos decir que hay dos tipos de diabetes. ¿sí? Una que es la infantojuvenil que aparece en, en niños, en jóvenes, que es la más severa en cuanto a su comportamiento porque habla de una casi ausencia total de la insulina, que es un, una hormona, digamos, que permite, este, de alguna manera, el buen metabolismo de las los azúcares. Y los azúcares, cuando digo, no es solamente el azúcar para la claro. gente, no, sino que todos los alimentos prácticamente se degradan y terminan siendo azúcar dentro de nuestro organismo. Entonces, este, y después están la, la, la diabetes más numerosa, por decirlo así, que es la diabetes tipo 2, de los mellitus, es este, que el, lo que aparece allá alrededor de los... 45, 50 años siguen en la bibliografía. Ahora ya están bajando. Claro. Porque el estilo de vida claro, está sí. llevando de que en, en, aparezca un poco más temprano, ¿no? Uh -huh. eh, y en cuanto a los signos y síntomas, este, para, para estar atento, digamos, aquel que no es diabético, este, tener presente que si tengo sobrepeso, uh -huh. si tengo baja actividad eh, física, tendría que hacerme un control de mi glucemia por lo menos una vez por año. Claro. Eh, porque si después aparecen síntomas como este, una, una sed, este, polidipsia, poli, polifagia, o sea, un, un, un, de repente siento muchas ganas, desesperada, digamos, de comer y comer, una ansiedad por comer más de lo debido, este, ir muchas veces a, al baño, digamos, más de la, lo debido, por la noche principalmente, este, tener sed excesiva, este, esos son signos, digamos, este, que pueden ir marcando este, la presencia de la diabetes y claro. tendríamos que ir a... a... Después hay, hay otras expresiones en la piel también, ¿sí? en, en los pies, como alteraciones en las uñas, en la piel, en la, en la planta de los pies, que ya son un poquito más tardíos, sí. pero que también a veces, a veces aparecen en personas que... No se creen diabetes, diabéticos, perdón, claro, claro. porque también hay un dato importante en el mundo de la diabetes, es que eh, hay un alto porcentaje de diabéticos que no saben que son, no tienen diagnosticado, digamos. Claro, como siempre decimos y escuchamos, una enfermedad silenciosa, así como la hipertensión también, digo, son... Sí, exactamente, silenciosa en el sentido de que este, la gente al no saber los ah. signos y síntomas, este, la, la sienten, pero no la identifican como signo de diabetes, entonces transcurre por la vida hasta que circunstancialmente por hacerse un análisis por otro motivo, claro. este, este casualmente de, detectan, sí. digamos, que uh -huh. son diabéticos. Sí. Bueno, tu especialidad como enfermero es el pie diabético justamente y por ahí cuáles son los cuidados, cuáles son las, los tips que hay que tener en cuenta para esto, ¿no? Sí, bueno, este en cuanto a, volviendo a la diabetes, sí. una, como te dije, tiene complicaciones de corto, mediano y largo plazo. Dentro de los de mediano y largo plazo, aparecen el famoso pie diabético, que es una de las complicaciones eh, más catastróficas para el diabético. Porque este, el pie diabético es, este, son las lesiones que tiene el diabético en su pie, eh, por cualquier causa, digamos, es que puede ser desencadenante, pero que en realidad el pie en sí, por, lo, por los problemas que le causa la diabetes en cuanto a la disminución de la, de la irrigación sanguínea y otras. Este, Relacionada con las inervaciones sí. nerviosas, este, el pie adquiere características que eh, la saca de la normalidad. Claro. Entonces, cualquier agresión puede convertirse en un peligro de una infección. ¿Por qué? Porque las defensas están disminuidas. La sensibilidad tiene disminuida, entonces puede estar lesionándose con algo dentro del zapato y no sentirlo hasta claro. que ya se desarrolla una infección. Este, las lesiones más comunes son por el zapato, porque el pie este, se modifica en su morfología por esas cuestiones de, de, la, de los tejidos nerviosos, modificaciones en, el, en los tendones y en los huesos. En, en sus articulaciones uh -huh. hace que el zapato se vuelva inadecuado claro. entonces puede convertirse en un peligro para el pie, lesionándose a través de un roce y ahí desencadenar todo un proceso inflamatorio, infeccioso el corte de las uñas es otro gran este, productor de pie diabético, sí. porque el diabético en realidad no debería cortarse solo sino hacer cortar en lo posible por un podólogo, por un profesional este, eh, usar calcetines de algodón, usar zapato adecuado, que sí. no sean duros este, que no lastime, que no sean punta fina, eh, las, las mujeres, sí, eso, eh, ¿no? evitar los tacos, sí. este, porque aparecen durezas en la piel, claro. este, hidratar, secar bien entre los dedos, etcétera. Claro, todo, etcétera. todo tips para cuidar. Exactamente, uh -huh. sí. eh, Bueno, vos me hablabas de una actividad, una jornada que se va a hacer eh, este viernes, bueno, ya lo dijiste, sí, en la costanera, ¿no? Sí, sí. Este, sí, lo que también podría decirte es que nosotros, como sabrás, yo tengo un consultorio de enfermería sí. en en heridas, y dentro de las heridas, uno preponderante son los pies diabéticos. Tal es así que nosotros, si bien atendemos a pacientes que ya vienen con heridas, entendimos de que nuestro humilde aporte a la sociedad es presentar un, un, un trabajo, un, un servicio, digamos, que busque la prevención de las... No atender solamente a los que tienen heridas, sino a aquel que quiera prevenir las lesiones, claro. porque también hay que decir que es totalmente prevenible, sí. este presentamos un, pro, un trabajo que, que apunta a la prevención eh, a partir de un screening, una medición del riesgo del pie diabético, mediante mediciones de la sensibilidad, de la, de la, de la irrigación sanguínea y otros otros datos, se puede categorizar los riesgos que tiene un diabético en su pie y a partir de ahí programar medidas de contención, de prevención y controles periódicos, digamos, ¿sí? porque... este también otro dato muy importante es decir que el 85% de las amputaciones de pierna, vamos a decir así, están precedidos por una úlcera del pie diabético. Entonces, este. Entienden los, los expertos en el mundo que el 50% de las amputaciones se podrían evitar con medidas multidisciplinarias, es un dato importante, uh -huh. entender de que no solamente el médico, no solamente el diabetólogo, ni solamente el enfermero, sino podólogos, nutricionistas, okay. Interdisciplinaria. interdisciplinariamente, uh -huh. sí. es, es el abordaje eh, indicado para prevenir este tipo de problemas. Digamos. Bien, bueno, Miguel, te agradecemos un montón por tu no, tiempo. por favor. Y bueno, sí, recordar esta actividad del viernes. Sí, el viernes de 18 a 20 horas en la Plaza Seca de la Costanera. Uh -huh. Este, Van a estar desarrollándose esas actividades. Bien, perfecto. Bueno, para todo el que se quiera sumar ahí, aportar su granito sí, de Sí, seguramente que, que va a ser está muy interesante. Sí. Buenísimo, gracias. A vos. Bueno, compartimos una pequeña pausa nuevamente aquí en día y ya seguimos con más. nos bueno, seguimos aquí en el informativo al día y vamos a compartir ahora una charla que tuvimos con eh, la Secretaria de Turismo de la Municipalidad de aquí de la Ciudad de Posadas, Belén Hernández, que nos comentaba eh, que comienza a partir de hoy un conversatorio que se denomina Posada Futura. Hablan sobre temas de medio ambiente, cuidado de eh, todo lo que tiene que ver con eh, las líneas que tiene Posadas para lo que es el, el cuidado urbano, concientización de los vecinos eh, y sobre todo esto que, que trabajan en las líneas de una Posadas que se, se está construyendo y la hacemos entre todos. Así que, vamos a compartir aquí la charla que tuvimos con ella. Estamos de regreso aquí en AL Día, el informativo de la Televisión Universitaria y vamos a saludarla ahora a Belén Hernández. Ella es Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Posadas y eh, vamos a charlar con ella acerca de posada futura, un conversatorio que tiene que ver con el medio ambiente, con lo que se, las líneas de acción que se buscan también para las la posadas que tenemos eh, y que estamos construyendo entre todos. ¿Cómo estás, Belén? Hola, Flor, Hola a todos. Gracias por, por el interés y en la, en la difusión y transmisión de lo que se viene. Bueno, Belén, si querés contarnos en qué va a consistir esto, de qué se trata... Bueno, como, como bien lo anunciabas, esto es un conversatorio, sí, en el marco de todas las actividades que vienen eh, haciéndose con este eje de posada futura, ¿no? Que ya tuvo diferentes actividades, en su momento la maratón, como, como la gran presentación, digamos, de lo que de lo que se viene, después también el concurso de plazas inteligentes. Y, bueno, finalmente ahora llega el conversatorio que tendrá estos ejes que nombrabas, como ambiente, sustentabilidad y también innovación. Así que un poco con esos ejes, teniendo en cuenta esos ejes, se plantearon diferentes mesas con, con paneles y de, de, de debate para que durante las dos jornadas que dura este conversatorio, uh -huh. eh, bueno, se pongan los temas arriba de la mesa justamente y se pueda debatir y escuchar a profesionales cada una de estas temáticas. Si querés, te digo cuáles serían las mesas. Sí. Bueno, el día miércoles o sea mañana, ya no puedo oh. creer que ya mañana es 16 de noviembre, sí. eh, se va a estar hablando de HILS, todo, oh. todo lo que es economía circular y demás. Además, Ciudades Inteligentes será otra de las mesas de mañana y después también todo lo que tiene que ver con las perspectivas perspectivas y, y los desafíos cuando de movilidad este, planificada y en una ciudad se trata. Estas son las tres mesas de mañana, cada mesa tendrá un moderador o moderadora, cada mesa tendrá obviamente un disertante a cargo y otros que van a... Acompañar otros profesionales que van a acompañar las mesas para que se generen intercambios, ¿no? Uh -huh. Preguntas y el debate que es lo que hace también rica la propuesta y obviamente la, es la idea del conversatorio. Uh -huh. Eso mañana, por el día jueves, las propuestas, tengo un machetito por las dudas, son tres mesas también. Una, ah, la tienen ahí, qué genial. Una es la de Juventudes y Desarrollo eh, Sostenible, de los viendo para el jueves, también todo lo que tenga que ver con economía del conocimiento y el desarrollo local, y después estemos en la economía en esta era, ¿no? en, la, en la era digital. Uh -huh. Siempre hay disertantes especializados en la materia que van a dar, son los que, que tendrán un tiempo más extenso para hacer su disertación, y después eh, de la mano de otros profesionales, si entendí, en uno de los ejes se va a generar ese ida y vuelta, también con la apertura al público presente para aprovechar al máximo el encuentro, el espacio, los profesionales y teniendo en cuenta las miradas de todos. Bien. Eh, Belén, quería preguntarte cómo surge esta idea de posada futura y este despliegue de temas de profesionales que hablan sobre las distintas temáticas. Bueno, es este son... Diferentes actividades, como te decía, marcados en, en este concepto de posada futura, que es la ciudad que queremos, que queremos todos, no solo desde, desde la gestión y teniendo en cuenta ejes que tienen que ver con, con la gestión, sino la ciudad que queremos todos los vecinos y vecinas de, de la ciudad. Eh, posada futura, si bien tiene esto de, de la palabra futuro, que parece que te lleva hace un tiempo hacia adelante, pero no, es eh, la posada, como dice ahí, estamos pensando hoy, haciendo hoy, construyendo hoy y que, bueno, no tenemos que dejar de, de, de, de debatir, de hablar y de poner en la mesa de, de, de todos los vecinos lo que buscamos, lo que queremos y lo que está pasando de alguna manera en nuestra ciudad, ¿no? O sea, es una ciudad que ha crecido muchísimo, que sigue creciendo, que lo hace en un ritmo realmente este, acelerado, fuerte y en contraste con otras ciudades que no tienen este crecimiento, y este crecimiento nos exige obviamente estar a la altura, y cuando hablamos de crecimiento no hablamos sol solamente cuestiones edilicias o una ciudad que es más grande, sino que tiene que ver con cómo se planifica, cómo se organiza, cómo se mantiene una ciudad cada vez más habitantes o más turistas, pero que al mismo tiempo sea una ciudad cada vez más ordenada, una ciudad más limpia, con más oportunidades, eh, así que bueno, es un poco esto, ¿no? Lo que está pasando hoy, pero obviamente pensando y planificando lo que queremos que pase acá uh -huh. en nuestra ciudad. Sí, sin duda alguna, para, para mejorar cada día la calidad de vida de todos, ¿no? Los ciudadanos que habitamos este suelo. Sí, sin dudas. Y, y eso tiene que ver con, con el compromiso de todos, sea eh, el lugar como ciudadano que, que te toque estar, todos somos importantes, todos somos clave en el, en el desarrollo sí. y en el funcionamiento de la ciudad y creo que eso lo, eh, está pasando, ¿no? o sea, eh, está sucediendo eso en posadas y con los posadeños y posadeñas sí. también sucede, y hablo por ahí en mi lado con los turistas que cuando vienen eh, manifiestan esto, no, una ciudad eh, linda, uh -huh. grande, limpia, ordenada, conectada, entonces la calidad de vida cuando hablamos de, esto de turismo inteligente el turismo inteligente no tiene que ver con que un robot te atienda en un hotel, sino que tiene que ver con, con la calidad de, en la experiencia, la buena calidad en la experiencia hacia ese turista uh -huh. que después te recomienda que después vuelve, sino también que el propio vecino de la ciudad se sienta parte anfitrión y, y acompañando esta ciudad que se va eh, se va bueno, metiendo ahí en el ranking de las primeras ciudades del país y que se va posicionando a nivel regional. Ajá. ¿Hay conciencia de esto por parte de la población? Digo, ustedes vienen trabajando fuertemente, pero digo, ¿cómo responde también el vecino común? ¿Se involucra en temas de cuidado del medio ambiente? Y Yo creo que cada vez más. Es un aprendizaje y está bueno y hay un montón de, de, de actividades o de, de, de sí, que, que nos ayudan a aprender de alguna forma o de involucrarnos de otra manera el trabajo que se viene realizando desde Girsu, desde Cintro Verde, bueno, eh, todo lo que está pasando a nivel movilidad sí. de nuestra ciudad también, con, sí. con las bicis tientas, con, bueno, hay, hay como muchos ejes que sin querer ya forman parte de nuestro día a día, de nuestra cotidianeidad uh -huh. y por ahí lo tenemos como muy naturalizado y, y de, de pronto tiene que ver con lo que hemos crecido como ciudadanos también, cuidando más nuestra... Nuestra nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestra escuela, nuestro trabajo, el lugar donde nos toque. Eh, y, y de esa forma creo que todos disfrutamos y vemos una ciudad más, más linda. Bien. Bueno, Belén, para recordar eh, las fechas, ¿cuándo se va a estar realizando esto? El Conservatorio Posada Futura, mañana y pasado. O sea, 16 y 17 de noviembre. Esto será en el centro de convenciones de nuestra ciudad, en el Parque del Conocimiento. Eh, bueno, las redes sociales de la MUNI van a poder seguir también y estar atentos a todo lo que tenga que ver con este conservatorio y con futuras actividades que eh, tengan que ver con Posada Futura. Buenísimo. Bueno, te agradecemos un montón y gracias por tu tiempo. No, a ustedes, chicos, gracias. Un beso grande y estamos atentos. Prontito seguramente nos toca hablar del Festival del Litoral sí, y demás. Ya se Así viene. que eso para el bueno, un abrazo Belén, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, compartimos una pequeña pausa aquí en Al Día, ya seguimos, recordá todas las redes sociales, nos encontrás en Instagram, en Facebook, en el canal de YouTube, buscás ahí como Unam Transmedia y encontrás todos los contenidos de la televisión universitaria. Ya volvemos. en el informativo de la televisión universitaria y cómo escuchan la música característica del segmento cultura vial y la tenemos a lorenza ahora para hablar eh, acerca de los siniestros viales y se recuerda un día en particular el tercer domingo eh, de, del mes de noviembre así que vamos a hablar sobre eso lorenza cómo estás hola muy buenos días muchas gracias florencia bueno sí eh, particularmente este día es para recordar a las víctimas de siniestros viales que en el mundo eh, recordemos que 4.000 personas por día mueren y 1.350.000 por año. O sea, es muchísimo la estadística, es una pandemia que, que no, no podemos eh, salir o una pandemia vial y que también deja secuelas no solamente las personas que fallecen, sino las personas que por ahí quedan con algún tipo de discapacidad. Y los familiares, por supuesto, que, que sufren esto. Entonces, eh, una reflexión en, en estos días, o sea, no solo el tercer domingo de noviembre, sí. o sea, lo recordamos, sí, pero también eh, llevar a la reflexión de todos los usuarios de la vía pública y de, de una conducción más segura que, que ven... Ayer justamente estuve en una capacitación y hablaba de esto, de que por ahí se le castiga mucho y, pero no, no estamos eh, reduciendo lo que es los siniestros viales, las muertes por esta causa. Entonces tenemos que cambiar el enfoque, eh, ver otra mirada. ...tener algunas cuestiones que por ahí no lo estamos aplicando... ...o, o rever todo para ver qué está, eh, estamos haciendo mal... ...porque hace más de 30 años que las estadísticas no, no, no se bajan... Baja. Y, bueno, y, ...y algo estamos haciendo mal, o sea, siempre lo mismo... ...y por ahí hay algunas cuestiones que hay que rever... ...y aplicar lo que sí funciona, porque eh, sabemos que cada cuatro años... ...hay un cambio de gobierno, entonces como es política... ...por ahí a muchos no le interesa esto de la seguridad vial... Eh, si bien eh, se sabe que es una pandemia pero no se toma eh, conocimiento o no se da el porqué justamente ayer que estábamos hablando sobre esto el por qué por qué tenés que ir a tal velocidad por qué tenés que cuidarte por qué tenés que utilizar el cinturón cómo tenés que utilizar el cinturón también el casco eh, cómo abrocharte el casco cómo saber qué medida de casco te va a proteger y por qué tenés que usar casco o sea todas esas cuestiones hay que volver a eh, replantearnos y volver con el mensaje claro y bueno y explicar el por qué justamente que eso no sabemos tenés que usar un casco homologado ese pero no sabemos el por qué justamente ayer el doctor Horacio bota bernau estuvo hablando en una eh, capacitación para eh, prevenir justamente los siniestros viales entre lo que de la casa al trabajo de la casa eh, del trabajo a la casa que son los eh, siniestros que por ahí eh, más ocurren en los horarios pico, ¿no? Qué impresionante esta cifra, si sí, podés repetir, 4.000... Eh... Eh, sí, un, alrededor de 4.500 personas por día en el mundo es, fallecen. Es muchísimo. Es sí, muchísimo. es muchísimo y bueno, y no se le da la importancia claro. que tendría que darse porque eh, nunca hay plata para lo que es seguridad vial claro. y para proteger la vida. También como usuario tenemos que empezar a, ¿viste? a eh, un poco a cuidarnos, uh -huh. a ver eh, cuál es la cuestión porque siempre le echamos la culpa a un sector o claro. este tiene la culpa y buscamos culpables pero no buscamos soluciones claro. en esto de mejorar la calidad de vida, la, la calidad del tránsito que sea eh, vías perdonables como se está diciendo en lo que es la visión cero para, no es eh, reducir a cero los siniestros o el error humano que siempre va a haber el error humano pero por lo menos eh, eh, reducir el, lo que es la muerte y por ahí también la gravedad, uh -huh. porque muchas personas quedan con discapacidades, eh, otras pierden la vida después de varios días de estar internadas y todas esas cuestiones por el tema de la gravedad. Entonces sí. que sean vías perdonables uh -huh. y también... Eh, incentivar algunas cuestiones que por ahí se dejaron de lado y que sí sirven en otros lugares y aplicarlo y si sirve o sea seguir en el tiempo no dejar eh, un tiempo determinado y después dejamos de, de lado eso. Claro. Bueno, y también el tema de incentivar a los niños a, a utilizar el auto, porque siempre se tiene bueno la escuela vial y se se aplica a los niños que vayan en auto, eh, no se le enseña a ser peatones claro. o ciclistas en primer lugar eh, que son, son niños, o sea, sí. tenemos que incentivarle a que caminar sí. o andar en bicicleta, pero que el entorno sea seguro sí. porque muchas veces por ahí le queremos mandar solo a la escuela claro. y sabemos que el entorno es inseguro sí. Sí. Sí. y entonces también estas cuestiones, justamente pasó esto en El Dorado, que una niña estaba pasando, una niña de 5 años eh, estaba pasando por la senda peatonal, el semáforo estaba en verde pero un automovilista a toda velocidad, en rojo, pasa, la atropella y bueno, eh, fueron lesiones, eh, sí. nada más, por suerte, la nena pudo contar la historia. Entonces, sí. estas cuestiones también hay que rever, ¿no? Uh -huh. Así que es muy... Y Lorenza, en el marco del día de las víctimas de siniestro vial, ¿se va a hacer alguna actividad acá en Posadas? Eh, sí, estamos eh, haciendo un, eh, una... Eh, por, mensaje, por mensaje, por Meet, estamos realizando algo para... Uh -huh. Pero para el martes de la semana que viene. De que, manera de, virtual. De manera virtual. ¿Sería para un conversatorio, para que, o algo un, así, ¿sí? sí, un conversatorio, uh -huh. pero bueno, el domingo posiblemente también eh, hagamos algo uh -huh. eh, en la costanera, como para llevar a concientizar a las personas, eh, o sea, informar más que nada, sí. porque muchas veces eh, no tenemos esa información o nos, o nos enseña de una manera y explicando de otra forma por ahí lo entiendo porque la prioridad siempre es la vida claro. eh, eso es lo más importante cuidar la vida no por el hecho de que voy conduciendo bueno me pongo el cinturón cuando veo el, el policía de tránsito sí. o el policía de la provincia o el gendarme que está realizando sí. el control y me abrocho el cinturón, o le digo a los niños, póngase el cinturón que está el de tránsito claro, para evitar sí, la multa. Sí, se lo enseña que tengo... mal desde, de, desde el vamos. Claro, sí. sí. Lo importante es eh, esto de, de la vida, cuidar la vida sí. en primer lugar. Después sí. de la multa se puede pagar, y, la vida no se puede. Y sobre todo tener conciencia, digo, de todos los actores que estamos en, en la vía pública, porque el otro día, por ejemplo, salí a la calle y veía las bicisendas que hay a lo largo de varias avenidas y la verdad que no se respetan esas bicisendas. o sea están casi uh -huh. pintadas en vano porque pasan las bicicletas, no se respetan los tiempos, los lugares. Es como que, bueno, todavía falta un montón trabajar en la concientización de, de, de que un ciclista tiene tanta importancia como el que maneja un camión o una, no sé, un, un auto, una camioneta, digo, es todo lo mismo. Y, claro. digo, a nivel de, de, de importancia, ¿no? Uh -huh. Sí, justamente eso, la, la convivencia, sí. lo que es difícil y bueno, y tenemos que... Tomar conciencia que hay, o sea, los más vulnerables son los peatones, los claro. ciclistas, los motociclistas. Y bueno, incentivar también el uso del transporte público, que, que eso sí, va a reducir un poquito el tema de la cantidad de vehículos particulares que, que tenemos en lo que es el centro. Sí, eh, sí además eso, de la contaminación. Claro, ¿no? entonces, pero muchas veces, o sea, se... Uh -huh se logra eh, acceder a un vehículo particular, va únicamente una persona sí. y, bueno, vamos 20 autos, 20 personas. O sea, eh, la idea es que, bueno, que se mejore esto del transporte, sí. que se respete la convivencia de todos los actores de, de la vía pública, sí. entonces que sea una convivencia sana, ¿no?, para poder también reducir esto y, bueno, y cada uno de su, su rol eh, poner un poquito de, de voluntad y bueno de, de concientizarnos como personas que nuestra vida vale y bueno estas, eh, ponemos en riesgo nuestra vida y también de los demás así que el domingo conmemorando esto de las víctimas de siniestros viales porque la verdad que no queremos más víctimas tampoco estrellas amarillas pintadas sobre el asfalto que es importante también que cada vez que vemos eh, una estrella marida, vemos que en ese lugar ocurrió un siniestro vial y bueno hay una víctima sí. y no solo una víctima sino que cuando hay una víctima son varias eh, las personas que quedan afectadas por esta uh -huh. por esta imprudencia de, y cuestiones que pierden la vida no claro bueno, Lorenza, eh, te agradecemos un montón. Hay muchísimo para seguir hablando, pero bueno, bueno. como siempre ustedes están con, la, con el segmento, así que pueden sumar un poquito más de información en la próxima. Bueno, te agradezco, Florencia. y bueno, muchas gracias siempre por el espacio. Bueno, gracias a vos, Lorenza. Nosotros ya nos estamos despidiendo de Al día, la edición de hoy. Eh, Recordad que podés seguirnos en las redes sociales, en Instagram y en el canal de YouTube. Nos encontrás como UNAM Transmedia y por supuesto la página que podés ingresar, vernos en vivo. y... Y también eh, ver la Mediateca con todos los contenidos disponibles allí. Recordá también que podés eh, mirar los contenidos de TUM en eh, los canales de cable y de aire. Estamos en Red, Somos Misiones, Canal 4 Posadas y El Dorado, eh, en Canal 12. Así que una cantidad importante de canales y plataformas donde podés seguir todos los contenidos de la televisión universitaria. Nos vemos mañana. Que tengan una excelente jornada. Chau, chau.